Que Granma tenga más de 5.000 madres con tres y más hijos y más de 900 solas fue parte del análisis de la implementación de la política demográfica en el territorio, efectuado en el Consejo de Gobierno. Los presentes insistieron en que es un programa que involucra a diversos actores y más allá de lo asistencial, se necesita trabajar las causas, buscar empleo a las madres, que los organismos asuman la creación de las casitas infantiles y dar prioridad a ellas, agilizar la mejora de viviendas, aspecto con un significativo atraso. Otro de los aspectos evaluados fue el envejecimiento poblacional, donde se aprecia Falta de responsabilidad en las familias. Es una urgencia completar en los hogares de ancianos camas, colchones, para aprovechar las capacidades. Al evaluar la marcha del proceso inversionista en el primer trimestre, se aprecian atrasos significativos en la vivienda. Los presentes coinciden en una deficiente producción local de materiales de la construcción y una lenta gestión para ejecutar lo presupuestado. En el análisis de las 93 medidas para recuperar el sector cañero azucarero, se informó hay implementadas 81. No obstante, el déficit de combustible no se aprovecha el momento para la siembra. Diversificar producciones agrícolas, se mantienen tierras ociosas, ejemplo Bartolomé Mazó, Grito de Yara, aparejado, el plan de siembra de cañas tiene atrasos. Yo creo que tenemos que hacer también una mirada por dentro de cada cuadro, cada consejo de dirección, cada dirección de la asamblea, cada consejo de administración, del papel que nos toca a los cuadros. Sigue siendo los precios una problemática que no se transforma, sigue siendo la baja productividad un problema que no se transforma. Entonces nosotros tenemos que hablar ya de soluciones, de transformación de asuntos. Ya la eliminación de las carencias la sabemos, pero que si no hicieron un llamado a transformar, a crear, a buscar soluciones, sobre la base de las propias fortalezas que tenemos en los territorios, de un grupo de potencialidades que tenemos. Y, y todavía esa creatividad, esa búsqueda de fortaleza, para poder transformar la situación un poco de, de hoy, que la población tenga un nivel de satisfacción, no ha la provincia de Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.